Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¡ay! dice mi coleta. Uh, bueno, tengo que decir que, bueno, que esto de buenos días, buenas noches porque, bueno, amanece y anochece de forma diferente en cada parte del mundo. Así que, estés donde me estés viendo, pues nada, bienvenidos a mi canal. Yo soy Carmen Mangue y soy la creadora y fundadora del mundo Curly Mange, en el que está en el Instagram, el Facebook y mi blog CurlyMange.org, de acuerdo, y mi Twitter. Para conectar conmigo de forma muy rápida, pues, podéis hacerlo de Instagram donde me podéis hacer las sugerencias de lo que queréis, hablemos, ¿de acuerdo? Y de los productos que queréis que tratemos y de las dudas que tengáis. Y luego también podéis leer mi post en el blog. Y como ya sabéis que este es un canal de belleza, moda, estilo de vida y cabello, y vamos a hablar de este producto que es Natural Hair de Feinstein porque cool que es un gel, ¿vale? En total, es un gel, ¿vale? Es un gel de Cantú hecho de, con ingredientes que es vale, que es la manteca de karité, famosa, que ahora mismo se le está echando prácticamente a todos los productos. A todos, desde la piel, cabello, lo que sea, se le echa así ¿verdad? Es como la blobera. Vale, entonces, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, yo Es un gel que yo lo utilizo para recogerme el pelo. Por ejemplo, como hoy. Entonces, para que los pelos no estén eh, fuera de sitio. Eh, normalmente yo lo hago, siempre intento mojarme primero lo que es el cabello, bien mojado, porque si no lo que me pasa es que cuando yo no me mojo el pelo, luego se queda como apelmazado y se ve como blanquecino. Entonces yo aconsejo siempre que lo que hagáis sea, eh, sea siempre mojaros el cabello y luego peinaros, pues utilizando este gel. No sé si podéis verlo, es así. Es un poco, claro, es sticky, espera, pues es así, ya porque es un gel de pelo. A ver, a mí, para mí huele un poco fuerte, Entonces yo me suelo echar muy poquito, me suelo mojar bastante el cabello y luego me lo echo, ¿De acuerdo? Eh, me lo pongo en momentos puntuales, cuando voy a trabajar la firma, porque tengo que llevar, por ejemplo, eh, el pelo bien recogido. Cuando trabajaba en Siseido, hecho promoción en Siseido, pues hay que llevar el pelo muy recogido, muy bien puesto. Y en lo que es cuando llevo lo que es el tema del L'Oréal tratamiento, también hay que llevar el pelo muy bien puesto. Eh, sin un pelo fuera de sitio, ¿de acuerdo? Porque estás vendiendo un producto de cosmética, entonces te, te tiene, te tiene que verte estupenda y, y súper pulida y súper limpia, ¿de acuerdo? Entonces, pero si tú te vas a hacer una coleta o un moño recogido y no quieres que tienes tus, tus cabellos de niña, como se llaman los cabellos de bebé, estén mal, eh, pues también te puedes utilizar eso, ¿de acuerdo? O si vas a hacerte lo que es un recogido, en plan coleta o trenza también te lo puedes poner. O simplemente te vas a poner lo que es una banda de pelo y vas a dejar todo el pelo en plan... Eh, Afrodesestructurado, que yo lo llamo con lo que es un ponerte lo que es luego una diadema, pues también para recoger la parte de delante también te sirve este, ¿de acuerdo? El, el Cantu este Natural Hair, Styler Butter, define and sign o sea, define y da brillo, ¿de acuerdo? Y es verdad que da luminosidad al cabello. Así que yo os lo aconsejo este cantú que está muy bien y lo mejor de todo está, buen, está bien de precio, ¿de acuerdo? Así que os voy a dejar el enlace donde podéis comprarlo por si lo queréis probar. Y eso es todo lo que tengo que decir hoy, es un video cortito, suscribiros a mi canal de YouTube, contactarme en Instagram, en Twitter y en Facebook, pero si queréis localizarme a la velocidad de la luz, Instagram, porque ahí estoy continu continuamente conectada con vosotros para saber de todo, así que un besito y nos vemos en el próximo video.